El Cerebro de Buda Buda's Brain Basado en el libro de Rick Hanson, ¿Cómo crear más felicidad, amor y sabiduría? Si puede cambiar su mente, puede cambiar su vida. Este libro explora la intersección históricamente sin precedentes de la psicología, la neurología y la práctica contemplativa para alcanzar otros estados cerebrales que subyacen a los tres estados mentales. La felicidad. Aprenderá formas efectivas para fortalecer deseos, pensamientos y emociones positivas. Lidiar con estados mentales difíciles. Obtendrá un mejor control y manejo sobre el estrés, estado de ánimo bajo problemas de relación, la ansiedad, la tristeza y la ira, ya que nuestro enfoque principal estará en el bienestar positivo, el crecimiento psicológico y la práctica espiritual. Estimule la compasión y el amor. Mejorará gradualmente los cimientos neuronales de estados mentales alegres que le ayudarán a fortalecer sus relaciones afectivas. ¿Cómo puede usar su mente para estimular y fortalecer estados cerebrales positivos? Aquello que nombramos como sentimiento o el sentir es el efecto del intercambio entre la mente y el cerebro. Pero, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? La mente es el conjunto de capacidades cognitivas que incluyen procesos responsables de los deseos, emociones, pensamientos y memorias. La persona usa su mente para plantear y resolver problemas relacionados con la supervivencia y para dirigir sus esfuerzos de acuerdo con ello. Por otro lado... El cerebro se puede definir como un órgano complejo, ubicado dentro del cráneo, que gestiona la actividad del sistema nervioso, es decir, es una colección de estructuras físicas que recolectan y procesan información sensorial, cognitiva y emocional. Por lo tanto, podemos decir que la mente es un producto o efecto del cerebro. Somos felices gracias a las hormonas que segrega nuestro cuerpo. La dopamina, la serotonina, las endrofinas y la oxitocina son los neurotransmisores contenidos en el cerebro encargados de distintos ámbitos relacionados con la felicidad. La felicidad reside en nuestro cerebro. El sentir las emociones positivas es la consecuencia del vínculo entre la mente y el cerebro. Es decir, trabajan de manera integral para formar un sistema más complejo. La dopamina es una molécula que produce nuestro cuerpo de forma natural. Se encarga de propagar las señales nerviosas y es muy importante para la función motora del organismo. Es comúnmente conocida como la hormona de la felicidad y es responsable de la motivación y placer. Por ejemplo, imaginemos que le han ascendido en su puesto laboral. Por lo tanto, el cerebro envía señales a través de este neurotransmisor. La sensación que produzca esta noticia como felicidad, angustia, estrés o miedo dependerá de la mente quien interpreta esta descarga de dopamina. Además, dicha ejecución también influye en la alteración en el orden físico del cerebro, la activación de las neuronas y los recuerdos. Como se mencionó anteriormente, la dopamina actúa como mensajero químico y regula funciones muy importantes para el cuerpo como la memoria, el sueño, el estado de ánimo, la actividad motora, la conducta, entre otras. Las experiencias o sensaciones hacen que las neuronas tengan interacción entre ellas. Es sumamente importante para todos los seres humanos mantener un nivel adecuado de esta sustancia en el cerebro. Con el paso del tiempo, hay cambios en la estructura física de las neuronas a partir de las conexiones que se generan. Afirma que las conexiones sinápticas se fortalecen cuando dos o más neuronas se activan de forma contigua en el tiempo y el espacio. Esta es la llamada ley de Hebb. Esta regla inspiró el concepto de potenciación a largo plazo y los modelos de redes neuronales que explican el aprendizaje y la memoria. Diversos actos cotidianos, como pasar tiempo con amistades, es un ejemplo del proceso anterior. Esto desencadenará nuevos lazos en el sistema cerebral, conectado así a las neuronas capaces de establecer el recuerdo de ese instante y asociándose con las que producen alegría. Así, podemos afirmar que, en este transcurso mental, se puede ver un cambio físico en el cerebro. Por otro lado, cabe mencionar la experiencia de taxistas de la capital de Reino Unido. Es función de estas personas aprender de memoria rutas, calles y avenidas de la ciudad, de tal forma que, a través de este ejercicio, su hipocampo se fortalece más que el de la mayoría. Es trabajo de su cerebro activarse con la memoria para obtener el camino para un punto en específico, es decir, sus cerebros se ven afectados a través de las experiencias. ¿Cómo lograr una vida más feliz y gratificante a través de la autorreflexión? Es común sentir que los pormenores por los que atravesamos en la vida diaria nos producen cierta desdicha o desgracia, y que asumamos eso como una consecuencia ineludible. Sin embargo, no reparamos en la importancia de reflexionar de manera activa acerca de las experiencias y los procesos que desatan en la mente. Esta conciencia nos llevaría a procesos más favorables y felices en nuestra vida. Para construir el soporte interno que nos permita enfrentarnos a las situaciones y problemas del día a día, es necesario tomar decisiones, asumir una postura o determinado punto de vista y decidir la mejor elección. El cuestionamiento de lo que nos lleva de la simple experiencia al aprendizaje se denomina autorreflexión. Este proceso nos permite aprender de manera más profunda al situarnos desde diferentes lugares y desafiarnos con preguntas sobre nuestras creencias de nuestro mundo. La reflexión sobre pensamientos, emociones o deseos nos llevará a ser más realistas y obtener un mejor entendimiento sobre las experiencias que vivimos. Lograr un equilibrio y armonía en nuestra vida, en relación con nosotros mismos y en interacción con los otros, es un componente que se va construyendo a lo largo de la vida. Es decir, esta construcción puede alterar físicamente al cerebro. La reflexión propia sobre el bienestar y la felicidad puede convertirse en una característica relativamente estable. La autorreflexión como clave para el bienestar emocional. El príncipe Siddhartha Gautama vivió hace unos 2.500 años. Cuando tenía 35 años, después de largos años de esfuerzo, logró la iluminación a través de una profunda meditación. Durante los restantes 45 años de su vida viajó por gran parte del norte de la India diseminando su enseñanza del sendero hacia la iluminación. Conocido posteriormente como Buda, llevó a cabo varias prácticas espirituales de reflexión para conocer los orígenes de su felicidad y dolor, de tal forma que alcanzó una liberación de sus penas y la felicidad. Según Buda, si queremos ser felices necesitamos entrenar a nuestra mente. Así pues, Hablamos también de una modificación psicológica que tiene un especial enfoque en la fuente de la felicidad. Podemos decir entonces que, a largo plazo, la causa de la felicidad es una conducta constructiva, ya que el cerebro tiene la capacidad de desarrollarse y adaptarse a las fuentes de felicidad que indiquemos. Por lo tanto, si actuamos, hablamos y pensamos mientras nos abstenemos de estar bajo la influencia de emociones perturbadoras, Construiremos un hábito de estar bajo tal influencia en el futuro y con experiencias más positivas. Existen diferentes opiniones sobre la autorreflexión. Hay quienes sostienen que la autorreflexión es sinónimo de indulgencia. Sin embargo, no es así. La palabra indulgencia se refiere a la facilidad o predisposición para perdonar eventuales culpas o conceder una gracia, mientras que la autorreflexión es la capacidad de los humanos para practicar la introspección y la motivación para aprender más sobre su naturaleza fundamental, motivo y esencia. Al llevar a cabo este ejercicio de manera activa, nos cuestionamos el sentido de las experiencias y su aprendizaje. Por lo tanto, abriremos las puertas hacia nuestro bienestar y el de las personas cercanas. Si nos proponemos enfocar nuestras experiencias desde una postura más positiva, seremos guiados hacia mejores relaciones con las personas que nos rodean. Entender y aceptar las emociones nos lleva a vivir el presente con mayor bienestar. En el siguiente capítulo descubriremos las herramientas para llevar a cabo lo que mencionamos. Es posible tener una vida feliz sin que el sufrimiento se apodere de nuestras vivencias. ¿Cuál es el origen del sufrimiento? ¿Por qué nos afecta hoy en día? Muchas veces en la vida nos invade una sensación desagradable a la que llamamos sufrimiento. Este es el padecimiento que experimenta un ser vivo y se trata de una sensación, consciente o inconsciente, que aparece reflejada en infelicidad. El sufrimiento se manifiesta cuando alguna estructura orgánica está en peligro, entonces el cuerpo entra en estado de alerta. Usualmente el sufrimiento se asocia con el dolor y la infelicidad, es una sensación motivada por una condición física, emocional, consciente o inconsciente, es decir, sentimientos que nos gustaría evitar. Las causas del sufrimiento son variadas. Puede desatarse por eventos como llegar tarde a una reunión, hasta la innegable tristeza por la pérdida de una persona amada. El sufrimiento tiene un papel en nuestra vida diaria. El ser humano ha indagado sobre las causas del sufrimiento desde hace milenios. Sufrimos en todo momento y aún con más razón cuando nos estamos adaptando al medio que nos rodea. Dado que el medio es dinámico, el sufrimiento es más intenso cuanto más dinámico sea este. El sufrimiento es menos intenso en situaciones que ya tenemos controladas. Cuando se nos cambia una rutina, se generan diversas sensaciones. Ansiedad, estrés, deseo, vehemencia, todo dependerá del entorno y de la sensación del peligro. El cuerpo reacciona para evitar el sufrimiento y mantenernos vivos. Por otro lado, las emociones positivas se enfocan en la búsqueda. Un estado de alerta. Las emociones positivas y disfrutar de las experiencias, así como las negativas, tienen un origen muy antiguo en algunas partes del cerebro. Es decir, nuestros antepasados aprendieron a evadir o enfrentar los eventos ante los eventos que se presentaban, por lo tanto, los genes evolucionaron y se transmitieron a las siguientes generaciones, brindando así mayor adaptación al medio. La situación que se viva ha obligado a la mente a someter al cerebro a cambios que provoquen que las neuronas cambien sus esquemas sinápticos o establezcan nuevas conexiones, por lo que hay un cambio biológico que permitirá al individuo resolver la situación y poner medios que le permitan adaptarse para evitar sufrir. En el pasado, la humanidad aprendía a alejarse de las serpientes y obtener alimento de lo que la naturaleza brindaba, es decir, aprendió a examinar las circunstancias y ejercitar conductas de aproximación o evitación. Dichas conductas son parte de la vida diaria, aunque ahora se presentan con características añadidas. Ahora nos planteamos la cercanía o alejamiento de situaciones más abstractas. Hoy en día no solo evitamos animales peligrosos, sino sentimientos como la pena o vergüenza. Y no solo estamos en búsqueda de alimento para sostenernos, buscamos también el camino al bienestar o el amor propio. La intensidad del sufrimiento. A pesar de que las conductas de acercamiento o esquivación nos permiten adaptarnos al medio y a sobrevivir, también existe la otra cara de la moneda que puede llevarnos a la infelicidad. En este sentido, hablar de un ejercicio de aproximación no es positivo en su totalidad. Es decir, a través de este también puede haber un acercamiento hacia el sufrimiento. Algunas experiencias no siempre terminan como deseamos. En ocasiones, no alcanzamos los objetivos propuestos o no podemos perseguirlos. Como consecuencia, nuestro deseo desemboca en un sufrimiento futuro. De igual forma, sucesos cotidianos como una tarde acompañada de mucha comida la consideramos como lo más acertado en el momento. Sin embargo, posteriormente puede ser la causa de sufrimiento. ¿Es posible evitar el dolor por completo? El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable que pueden experimentar todos aquellos seres vivos que disponen de un sistema nervioso central. El dolor no puede evitarse en su totalidad y aunque esta molestia es insoslayable, el sufrimiento se da como respuesta al mismo. La función fisiológica del dolor es señalar al sistema nervioso que una zona del organismo está expuesta a una situación que puede provocar una lesión. Esta señal de alarma desencadena una serie de mecanismos cuyo objetivo es evitar o limitar los daños y hacer frente al estrés. Los malestares se manifiestan a partir de dos niveles. El primero puede representarse como una analogía al ser dañado con un dardo. Un ejemplo de ello sería una ligera quemadura accidental o el rechazo ante un interés de pareja. Generalmente existe otro dardo que generamos y lanzamos hacia nosotros. Esto hace referencia al segundo nivel de dolor. La analogía de los dardos implica que el segundo dardo se dirige a la reacción que presentamos a partir de una experiencia dolorosa, en un sentido mental o físico. Podemos llevar esto a un ejemplo cotidiano. Imagine que se golpea el dedo pequeño del pie con un mueble. Este evento lanza el dardo número uno, doloroso sin duda. Sin embargo, el segundo nivel se presenta como una sensación de enojo y el atrevimiento de culpar a alguien más por haber dejado el mueble en ese lugar. Tal estado que exige venganza es el sufrimiento legítimo que surge como respuesta del primer evento o dardo. Aún así, cabe aclarar que el sufrimiento no siempre necesita un disparador o primer dardo. El sufrimiento es la respuesta cognitivo-emocional que tenemos ante un dolor físico o ante una situación dolorosa. Es un conjunto de emociones y pensamientos que se entrelazan, adquiriendo mucha más intensidad y duración que el dolor emocional. Los dos niveles del sufrimiento. El sistema nervioso autónomo, SNA, es la parte del sistema nervioso o que controla y regula los órganos internos como el corazón, el estómago y los intestinos sin necesidad de realizar un esfuerzo consciente por parte del organismo. Es parte del sistema nervioso periférico, que incluye el sistema nervioso somático o SNS y el SNA, y por este motivo también controla algunos de los músculos del cuerpo. El sistema nervioso simpático, SNS, prepara el cuerpo para situaciones que requieren estado de alerta o fuerza, como situaciones que despiertan temor, ira, emoción o vergüenza. Situaciones de lucha o huida. En este tipo de situaciones, el sistema nervioso simpático estimula los músculos cardíacos para aumentar la frecuencia cardíaca, dilata los bronquios de los pulmones, incrementa la retención de oxígeno y causa la dilatación de los vasos sanguíneos que irrigan el corazón y los músculos esqueléticos, aumentando el suministro de sangre. De tal manera que el sistema nervioso simpático es golpeado directamente por el sufrimiento suceso cargado de adrenalina que intensifica los eventos, como el rechazo en una relación. Posteriormente, un segundo dardo reacciona, activando así al SNS, de manera que las reacciones conllevan a la depresión o enojo, por ejemplo. Nuestro cuerpo es estimulado emocionalmente. Esto se acumula y produce un agotamiento mental y físico. Imaginando una situación en la que tiene que hablar ante un público y se encuentra ansioso, es posible que tal sentimiento no desaparezca aún cuando ya ha dado el discurso, sino que la ansiedad permanezca por horas o días, aunque el sufrimiento del primer dardo ya se haya ido. ¿Cuál es la clave de la felicidad? Somos capaces de gestionar las emociones, reacciones, actitudes y pensamientos para afrontar las situaciones que nos presenta la vida. Así, podemos ser capaces de descubrir que, a través del desarrollo de ciertas actitudes positivas en relación a nuestro estado mental y emocional, podemos mejorar nuestro bienestar. La atención consciente como clave para el autoconocimiento. El mindfulness o atención plena persigue el aprendizaje. Llegar a conectar con nuestro yo interior, gestionar nuestros eventos internos y reaccionar de un modo más consciente y eficaz a las eventualidades del día a día. Las personas aprenden a conocerse mejor, y aprenden a responder de manera más saludable a las situaciones estresantes, en vez de reaccionar de manera mecánica, como se suele hacer debido a los condicionamientos, programas con los que funciona habitualmente la mente. A través de la meditación podemos llegar al estado de atención de conciencia completa. La atención plena según la psicología positiva es una técnica esencial para potenciar nuestra concentración, que proviene de los estudios científicos realizados sobre la práctica de la meditación. Al practicar yoga, por ejemplo, el cuerpo tiene una atención principal hacia sí mismo. También las regiones del cerebro que controlan la atención se ven afectadas positivamente. ¿Cómo mejorar nuestro bienestar a través del mindfulness? Al hablar de sistema parasimpático, PNS, estamos haciendo referencia a un sistema o circuito nervioso que inerva los diferentes sistemas del organismo, partiendo del tronco del encéfalo y siguiendo la médula espinal. La principal función del sistema nervioso parasimpático es la de generar un estado de reposo que permita al organismo ahorrar o recuperar energía, provocando una relajación del cuerpo y recuperando su estado tras la presencia de estímulos activadores. En este sentido, al margen de inducir relajación, también participa en la realización de la digestión y en la respuesta reproductiva. El sistema nervioso parasimpático juega un papel fundamental en el mantenimiento de la salud mental y física. Este sistema ayuda al cuerpo a calmarse y volver a un estado de reposo. Tras una reacción de estrés en el cual se eleva la presión arterial, dilata las pupilas y desvía la energía de otros procesos corporales para luchar o huir. Identificar el fin de las intenciones Otra actividad a la que debemos poner especial atención es a la intención sana. Esta es una acción que una persona piensa o se propone hacer, es una idea que se persigue, un comportamiento. El concepto intención se refiere a la inclinación de la voluntad hacia un determinado propósito que puede o no concretarse en la práctica tal como se concibió. Esto afecta directamente al cerebro, desde el sistema límbico hasta la corteza prefrontal, de manera positiva. La práctica de esta intención sana es una forma de asegurarse de que nuestras acciones se dirijan hacia lo que en verdad deseamos. Nos hará mantener al alcance el objetivo. La intención sabia es la piedra angular del esfuerzo inteligente, de las acciones que son sanas y positivas. Un pensamiento o intención positiva libera neurotransmisores que actúan de manera benéfica ante nuestras vidas. La habilidad de la regulación emocional. Existen muchas cosas que pueden hacernos perder el control. La compostura nos permite controlar las emociones, lo cual puede ser bastante útil en estas situaciones y puede hacer una gran diferencia al reaccionar apropiadamente ante situaciones tensas. Este ejercicio de actuación es un acto muy semejante a un cortacorriente. Cuando guardamos la compostura, tenemos la posibilidad de desconectarnos, por un momento, de un estado emocional y nos permite elegir mejor nuestra manera de reaccionar ante alguna situación determinada. Una vez que identificas lo que sientes, es mucho más fácil controlar la reacción. La práctica de la compostura nos permite entender cómo nos hacen sentir ciertas situaciones y comprender que los sentimientos no tienen por qué estar invadidos por el deseo. Por ejemplo, en una situación de éxito seguramente nos sentiremos bien. Sin embargo, también podemos encontrarnos atravesados por la insatisfacción o la depresión. La compostura influye en la intensidad, tipo y temporalidad de las propias emociones. Es decir, que cuando ponemos de nuestra parte para mitigar o intensificar una emoción en cuanto a duración e intensidad, o bien hacemos que derive en otra de forma intencionada, estamos haciendo uso de esta. ¿Por qué la meditación fomenta el descubrimiento de uno mismo y la sabiduría? El objetivo principal de la meditación es reducir los niveles de estrés y modificar las emociones de la persona. Se cree que, si se logra un estado profundo de relajación, se puede mejorar la salud y el bienestar de ella. Sin embargo, aunque implique concentración, esta no solo pretende ganar conciencia, sino impulsar y generar ideas. Si consigue sentirse inmerso por sí mismo en esta experiencia, sin reaccionar o juzgar sobre lo que ocurre a su alrededor, se cree que podrá ser capaz de repartir sus pensamientos y emociones de forma más equilibrada en su día a día. Las ideas que se gesten a partir de ello sobre el mundo y nosotros, esto nos permitirá el acceso a la sabiduría. La sabiduría es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento que a su vez nos capacitan para reflexionar, sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, lo bueno y lo malo. La sabiduría y la moral se interrelacionan dando como resultado un individuo que actúa con buen juicio. La sabiduría es una forma de desarrollo emocional. A la hora de meditar, nos enfocamos en poner toda la atención en ello. Deja a un lado aquello que nos hace ruido y se concentra en iluminar lo importante. Este camino nos lleva a la comprensión. La comprensión es una facultad del ser humano para percibir las cosas y entender las implicaciones de una determinada cuestión. Quiere decir, la capacidad para entender algo en un contexto en forma amplia, con todas sus implicaciones haciendo uso de la inteligencia y de la memoria en un proceso intelectual de creación más profundo que el simple saber o memorizar. A lo largo de la vida, nos encontramos en un lugar de ignorancia. Con la meditación se desarrolla la habilidad para salir de dicho lugar y dar paso a la comprensión. La práctica de la meditación genera cambios como el aumento de la materia gris en ciertas partes del cerebro. Estas modificaciones afectan de forma positiva el aprendizaje, la concentración y las relaciones sociales. Cuando llevamos a cabo la meditación con éxito, nos encontramos en un estado donde los sentidos se unifican y experimentamos una atención plena. Un estudio reveló un aumento de ondas gamma en las personas que meditan, ondas que están directamente relacionadas con la inteligencia, la compasión, la empatía, el autocontrol y la felicidad. Asimismo, este resultado afirma que la meditación nos llevaría a ser personas más sabias. Existen varias técnicas para la meditación. Una de ellas es el yoga ya que permite una meditación profundamente enfocada. ¿Cómo lograr un sentido de sí mismo más tranquilo y relajado a través de la meditación? El sentido del yo es utilizado para designar la dimensión autorreferencial de la experiencia humana. La percepción de continuidad y coherencia, y por tanto el desarrollo del sentido de la identidad, depende de que concibamos una parte de nosotros mismos como el sujeto que protagoniza nuestra vida. Desgraciadamente, estas representaciones que hacemos de nosotros pueden orillarnos al sufrimiento. Varios eventos pueden hacernos sufrir cuando estamos en búsqueda de ser aprobados por otras personas o aquellas veces en que asumimos las cosas muy personalmente. Sin embargo, si no nos condicionamos en totalidad con este sentido del yo y ahondamos en un espacio donde no quepa el ego, la paz y felicidad vendrán hacia nosotros. En este sentido, si nos incorporamos la aceptación o buscamos esta para el beneficio propio, nuestras vidas serían más placenteras. Puesto que la idea de la existencia de un yo independiente influencia de manera tan fuerte nuestra experiencia, tenemos que analizarla muy atentamente. De esta manera, los monjes budistas alcanzan la paz a través de la renuncia del yo y adoptan el pensamiento, no a mí mismo, no hay problema. Nuestra naturaleza brilla detrás de las nubes del ego. A muchas personas nada les parece más real, sólido y cierto que su propio yo, que son alguien definido, separados del mundo, un sujeto, con una constitución independiente, fija y estable. Este sentido puede ser de mucha utilidad, ya que con la meditación obtenemos las herramientas para saber cuándo acercarnos o mantener la distancia de uno mismo. Por lo tanto, este sentido también nos permite poseer el sentido de quiénes somos y qué nos hace diferentes de las demás personas. A pesar de ello, algunas nos vemos afectados por un pensamiento rumiante, el diálogo negativo, la sensación de vacío e infravaloración que esculpen día a día los cimientos del sufrimiento. Muchas veces la imagen que tenemos de nosotros mismos está asociada con los objetos, por ejemplo, cuando decimos yo soy esto o esto es mío. Esta aparente relación en algún momento se acabará y finalizará en el sufrimiento. Es decir... Cuando nos identificamos con las cosas nos apropiamos de su destino, de modo que hay que prestar atención a nuestro sentido del yo cuando sea sumamente necesario, ya que, al construir la sensación del yo, vamos oscureciendo nuestra verdadera naturaleza. Meditar es el camino que podemos elegir para disminuir la presión, el estrés y las preocupaciones que nos abordan diariamente. Cuando meditamos, nos proporcionamos un espacio para restaurar nuestra naturaleza interior y nos permite tener claridad sobre nuestro ejercicio del sentido de la identidad. Un ejercicio de reflexión es evitar los pronombres personales. Si bien queremos decir, estoy pensando en pájaros, podríamos cambiar el orden del pensamiento y articularlo como, están surgiendo pensamientos de pájaros. Hemos visto cómo acabar con el sufrimiento y traer la sabiduría y felicidad a nuestras vidas. En el próximo capítulo hablaremos sobre cómo alimentar y desarrollar el amor. ¿Por qué amamos? Hablamos de amor en muchos lugares y espacios. Quizá nos hemos preguntado por qué amamos. Una observación breve es que el amor es la capacidad de querer y valorar las relaciones cercanas con los demás, compartiendo y cuidando de forma correspondida y recíproca. La capacidad de amar y ser amado conlleva a múltiples beneficios en las diferentes áreas de nuestra vida y a diferentes niveles. Es por ello que se habla tanto de amor y que nos atraiga e interese el sentirlo y vivirlo. Los estudios de neurociencia han demostrado muchas cosas sobre cómo funciona nuestro cerebro. Sabemos, por ejemplo, dónde se almacenan los recuerdos, dónde se controla la ira y el miedo y dónde razonamos para resolver problemas. También se ha estudiado y llegado a la conclusión de que, durante la evolución, la estructura de nuestro cerebro tuvo un crecimiento para el amor. Los cerebros de los mamíferos son de mayor tamaño en comparación con otras especies. Los mamíferos buscamos establecer vínculos con la sociedad y dejar generaciones sucesivas. Un claro ejemplo asociado con la sociabilidad es el de los primates. El tamaño del cerebro está relacionado con la extensión de sus redes o la calidad de su sociabilización. Estudios recientes en antropología biológica demuestran la importancia de la socialización en el desarrollo evolutivo del cerebro. sin las relaciones sociales no nos hubiéramos actualizado hasta ser quienes somos. Las diferentes situaciones ambientales y sociales hicieron de estímulo para que el cerebro desarrollara procesos superiores, dando como resultado cerebros con mayor capacidad para memorizar, mayor precisión para dirigir las manos y el uso y desarrollo del lenguaje, todos factores evolutivos que facilitaron nuestras vidas en los últimos 300.000 años. Asimismo, desarrolló redes neuronales que estimularon la expresión de sentimientos relacionados con el amor. El organismo es capaz de generar hormonas muy potentes que producen bienestar, y también son herramientas útiles para la prevención y la curación de dolencias. Todo esto es consecuencia de distintas interacciones entre los sistemas inmunitario, nervioso y endocrino. La oxitocina es la sustancia química que funciona como motor de la empatía, la confianza, la amistad y la generosidad. Por lo tanto, podemos afirmar que los vínculos afectivos que generamos son fundamentales para la humanidad. El amor está en el cerebro. El amor está grabado en el cerebro y no en el corazón como creen los románticos. Cuando uno se enamora, el cerebro genera un tipo de energía que alimenta los sentimientos como la pasión, la obsesión, la felicidad. El amor está presente alrededor del mundo en todas las sociedades. En una revisión sobre la respuesta del cerebro al concepto del amor, se descubrió que cuando alguien se enamora se activan 12 áreas cerebrales para liberar neurotransmisores como la dopamina, la oxitocina y la adrenalina. La capacidad de amar produce mayor sentimiento de humanidad, mejora en la convivencia con los demás, aumenta la producción de cuidados y ayuda a los seres queridos y aumenta la empatía. De tal forma que también juega un papel muy importante en la reproducción de la especie. Como consecuencia de la evolución, cabe mencionar que la infancia se prolongó, puesto que el cerebro tenía una estructura más compleja y llevó más tiempo alcanzar su desarrollo completo después de nacer. Recibir amor es esencial para el bienestar y la salud emocional, especialmente en un niño. Garantizar cuidados y vínculos sanos con los hijos es la forma de proveer un futuro armonioso. ¿Cómo ser una persona más compasiva y amorosa a partir del sentido de la empatía? Quizá nos hayamos cuestionado cómo integrar la compasión en nuestras relaciones afectivas. Incluso cómo generar lazos desde la empatía para establecer mejores vínculos con las personas amadas la empatía y la compasión mantienen una relación muy cercana. La empatía es la capacidad de percibir, compartir y o inferir los sentimientos, pensamientos y emociones de los demás, basada en el reconocimiento del otro como similar, es decir, como un individuo similar con mente propia. Es por esto que es vital para la vida social. Además, consiste en entender a una persona desde su punto de vista en vez del propio, o en experimentar indirectamente los sentimientos y percepciones del otro. La empatía no implica en sí misma motivación de ser una ayuda, sin embargo, puede volverse una base para la solidaridad o angustia personal, lo que podría resultar en una reacción. Por otro lado, la compasión es un sentimiento humano que se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento de otro ser. Más intensa que la empatía, la compasión es la percepción y la compenetración en el sufrimiento del otro, y el deseo y la acción de aliviar, reducir o eliminar por completo tal situación dolorosa. La falta de empatía da como resultado sucesos no favorables. Aquellas personas que han sido criadas bajo la ausencia de empatía generalmente son inseguras al llegar a la vida adulta y puede tomarle más esfuerzo para establecer relaciones afectivas más fuertes. ¿Por qué practicar la empatía? La empatía en la infancia está asociada a diferentes características en función de otras facetas de la personalidad y cognición. En el caso de una infancia con ausencia de padres, la persona podría tener inconvenientes al relacionarse con los otros. Además, puede ser parte de un ciclo repetitivo donde tome lugar como alguien explosivo, que también podría ser una figura ausente ante sus hijos. Es decir, la falta de empatía puede tener repercusiones en la vida de la persona que carece de ella y también en su entorno, generando inestabilidad, soledad e incluso problemas de adaptación a la sociedad o al seguimiento de las normas sociales. La empatía es la capacidad de comprender la vida emocional de otra persona, casi en toda su complejidad. Es una de las bases para construir relaciones sólidas y enriquecedoras. La empatía, como habilidad de la inteligencia emocional, es importante porque posibilita experimentar diferentes beneficios. Permite disfrutar de relaciones sociales participando más con el grupo de amigos, compañeros o familiares. También facilita la resolución de conflictos. Practicar la empatía nos ayuda a ampliar nuestras perspectivas y con ello a enriquecer nuestro mundo con nuevas ideas, puntos de vista y oportunidades. Es una habilidad social clave que nos permite escuchar mejor, comprender y formular mejores preguntas Tres aspectos fundamentales de una buena comunicación. Principalmente con personas cercanas, como nuestras amistades, quienes agradecerán profundamente que seamos seres empáticos. La empatía es una herramienta para erradicar precauciones que pueden presentarse al estar cerca de otras personas. Gran parte del dolor psicológico ocurre en la infancia y con los vínculos cercanos, de tal forma que nuestra red de memoria y reacciones emocionales están menos controladas. Es decir, es más probable ser lastimados en la juventud por alguien que nos ha mentido, al contrario de la adultez. La empatía en la vida adulta permite establecer relaciones profundas con las demás personas. Consejos finales. Durante el día a día ejercite la conciencia. Algunas recomendaciones son una concentración activa en la respiración en las actividades cotidianas. Aumentar la sensación de calma al estar rodeado de otros. Es importante brindar un espacio para reflexionar sobre la rutina diaria. Por ejemplo, a la hora de la comida, concentrarse en el trigo del pan e imaginar un campo de trigo. La respiración profunda resulta ser un recurso útil y debe ser practicada no solamente en estados emocionales alterados, sino tantas veces diarias como sea posible. Use imágenes mentales cuando se presenten conflictos interpersonales. En el caso de una discusión, si hay alguien gritándole, Imagine que es un árbol con cimientos muy fuertes y que aquellas palabras que le dicen son solo un viento delicado que apenas mueve las hojas del árbol. Las imágenes mentales activan el lóbulo parietal derecho. Como consecuencia, obtendrá una sensación de integridad y bienestar. Este estado de relajación, meditación y conciencia no se hace tan evidente en nuestro día a día cuando nos encontramos inmersos en el orden desordenado del mundo físico. Sin embargo, es un estado al que todos podemos tener acceso con tan solo cerrar nuestros ojos y colocar nuestra atención suavemente en nuestro centro, sin juzgar el momento presente, aceptándolo tal y como es, respirando esa fuerza de vida y conciencia que se cultiva al dejar descansar la mente en el centro.